Por porte ilegal de arma de fuego resultó detenido Joan Manuel Brito, quien al ser cuestionado admitió tenía bajo su cuidado el arma, la cual de acuerdo con sus declaraciones pertenece a un amigo suyo. Yo la limpiaba legalmente, Él la dejó ahí el tiempo que tenía para allá afuera, Él la tenía en la casa de mi hermana y ahora que se la limpiaba la tenía limpiando. Sí, sí, sí. Yo la tenía, cuando la fui a limpiar, yo la tenía y la, la esposa mía, eh, la encontré querida, que tuvo un problema, el hijo mío también, con, con un joven, entonces él salió para allá después que de cortaron a su madre, cuando yo llegué de trabajar a la finca yo salí a buscarlo, porque era un grupo como, un grupo como de 50 para ellos todos. Cordero, NTN, su noticiero regional.